Vamos a explicar el ejercicio 4 de junio de eh, matemáticas 2. Es eh, muy fácil. Lo que vamos. Lo que nos pide el primer ejercicio es que calculemos el valor de A para que las dos rechas sean paralelas. Lo primero que vamos a hacer va a ser convertir S a ecuaciones paramétricas. Por tanto, lo que vamos a hacer es. Eh, la Y vamos a poner la función de X. Menos 2, más 2X. Y la Z también. Z es igual a X. Como veis, X le da los valores a la Y y a la Z. Por tanto, vamos a llamar a X lambda. tanto, S va a ser igual... X igual a lambda... I igual a menos 2 más 2 lambda. Y Z igual a A por lambda. Las ecuaciones paramétricas nos dan un punto más un vector. Por tanto, el vector que tenemos en esta recta es el 1, 2, A. Vector de S... Igual a 1, 2, A. Pues bien, tenemos el vector de S y tenemos el vector de R. Ahora nos dicen que las rectas sean paralelas. Más o menos, son paralelas. ¿Qué quiere decir que son paralelas? Que los vectores directores de las rectas son proporcionales. Es decir, que pueden valer lo que quieran, pero que tienen que ir en la, en la misma dirección, en la misma dirección, es decir, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El sentido puede ser, puede variar, pero la dirección tiene que ser la misma. Pues entonces, lo que vamos a hacer es coger el vector R y el vector S y vamos a obligarlos a que sean proporcionales. Cogemos A y lo dividimos por el, la primera componente del vector S, le ponemos igual, 2A partido 2, cogemos 1 y lo dividimos entre A. Cada componente de R con, con la componente de S. Y ahora simplemente... Vemos qué ecuación nos podría dar el resultado. Podríamos coger a partido 1 es igual a 1 partido a. Y aquí sacamos que a cuadrado es igual a 1. Por tanto, a es igual a más menos 1. Esto es el primer ejercicio. Ahora, o sea, el primer apartado. Ahora vamos a pasar al segundo apartado. Pues bueno, el apartado B lo que nos pide es que para a igual a 1 calculemos la distancia de R a S. Hemos calculado que el vector director de S para que sean paralelas es 1, 2, 1. Por tanto, vamos a calcular. Estas son las dos rectas, es R y es S. Este es el punto que nos dan, ¿ves? Vamos a poner, eh, vamos a poner sus valores, 1, 0, 0. Nos piden calcular esta distancia. Pues lo que vamos a hacer nosotros va a ser calcular primero este punto de aquí, que lo hemos calculado simplemente poniendo lambda igual a 1. Para lambda igual a 1 tenemos que q es igual a 1, 0, 1. Por tanto, el vector pq va a ser igual a 1 menos 1, 0. 0, menos 0, 0, y 1, menos 0, 1. Ya tenemos PQ. Y tenemos también el vector director de S, que está aquí, 1, 2, 1. Por tanto, vamos a hacer el módulo del producto vectorial de PQ y el vector S. Por tanto, primero tenemos que hacer el producto vectorial. Sabemos que jk, IJK, perdón, y ahora cogemos PQ, 0, 0, 1, y Vs, 1, 2, 1. Le el determinante, 0, 0, J, 0, menos 2I. Por tanto, tenemos este vector que lo vamos a llamar U, es igual a menos 2, 1, 0. Una vez que tenemos este vector, vamos a calcular su módulo, y el módulo de este vector, 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, igual a raíz de 5. Voy a borrar, voy a poner esto un poquito más bonito, entonces, hemos calculado este módulo, que es raíz de 5, y nos falta el módulo de Vs. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, más 4, 6. Raíz de 6, entonces la distancia... Si queréis racionalizar, pues racionalizamos. Sería raíz de 5 por raíz de 6 partido 6, Eso es igual a raíz de 30 partido 6 unidades, que es la distancia. Con esto ya queda aquí el ejercicio 4, ya hemos hecho el apartado el B. Si tenéis alguna duda, pues escribidnos en la página del foro. Muchas gracias.